Hay un joven desbocado que viene hacia mí y yo rápido me aparto Sé que me atropellará si pudiera ver su aura. Sé que sería un sinfín de planetas y proyectos chocando entre sí. Yo estoy atado al suelo que anda bajo mis pies. Cacas papeles en el suelo me hacen comprender que vivo atado sin remedio a esta realidad. Y el joven vive entre sueños. Allí suele flotar. Hay quien madura, a quien solo envejece. En busca el sol naciente, yo solo intento deshacerme de lo viejo, despejar mi cerebro y echar a voz. El joven nada tiene, solo ganas de volar, con su miedo a caerse y nada más detrás. Yo tengo muchos años y muchas cosas que me atarán, solo sirven para anclarme. vos